Buenas tardes a todos. Yo soy Nicola, el profesor de italiano. Y aquí hoy os presentaré como, por ejemplo, voy a hacer una clase, o puede ser una clase que yo hago. Entonces, os explicaré, por ejemplo, hoy los saludos, saludos formales e informales cómo se usa, cuándo se usa, etc. Entonces tenemos saludos informales e informales. ¿ok? Cuando se usa un saludo y cuando se usa el otro. O sea, saludos formales e informales cuando se usa uno y cuando se usa el otro. Aquí tenemos varios, varios eh, saludos ¿ok? que pueden ser formales e informales. O sea, como vemos, es escrito formales e informales, por eso ver que se puede usar, sea formal, sea para informal. Por ejemplo, buongiorno, buenos días, buena jornada, tenga lindo día, buen pomeriggio. En Italia, buen pomeriggio es un saludo que sería buenas medias tardes, porque es un saludo que va desde la una, de la tarde hasta la, la tarde ser. Entonces, un saludo que sería entre la una y la tarde. Entonces, sería como media tarde. Entonces, sería como una de, de una hasta las cinco o seis, dependiendo si era la temporada. Okay. Entonces, se usa Buen pomeriggio. No sé si directamente buena sera como se usa aquí. Buenaserata. Se usa para decir, para despedirnos, y que eh, significa que tenga linda tarde. Buenas, era, buenas tardes. Buenas notas, que tenga linda noche. Y buenas noches se usa solo para dormir. O sea, buenas noches se usa solamente cuando uno se despide de la otra persona y va a dormir. Y ¿Okay? duerme. Si no, por ejemplo, si estamos con un grupo de amigos y todo, se queda y nosotros nos vamos, te dice, buena notata, que tengan un lindo proseguimiento de noche. ¿Qué? Luego tenemos, arrivederci, que sería hasta vernos. ¿Qué? Salve, que es un saludo, que no tiene tanta traducción, se puede usar informal o formal ahora después veremos unos, unos ejemplos que he hecho. ¿eh? Adiós, adiós, no es como en español que es adiós, o sea, chao, nos vemos. Adiós, en Italia, es una despedida, sería hasta nunca. Sería como hasta nunca. O sea, tú te despides a de una persona, no sabes si la vas a ver, si no la vas a ver, entonces le dice adiós. Parece que ¿Encontrarás o cómo no? Okay. Chao. Es adiós. Chao se puede decir cuando uno llega, cuando uno se va. Y eso es estrictamente informal. No se usa para formal. Se usa solamente para informal. Después tenemos. A resentir. se usa al final de la llamada. O sea, me llamada por teléfono. Eh, chao, ¿no? a risentirci, o ci sentiamo presto. Okay. Um, Habliamo uh, uh, pronto. Se li, okay. Pronto è quando si contesta il telefono. Okay. Non so se si è pronto. O può essere, okay. Salute, si se dice, sia quando è stata una la persona sia quando si brinda, cioè per mezzanotte, salute, eh, chin cin salute, mentre quando uno starnuta e starnuta salute, è differente anche il tono, salute, salute, eh. se lo in italiano tipo buongiorno, buona giornata, buon pomeriggio, buona serata. Buonasera. Buona nottata. Buonanotte. Arrivederci. Salve. Addio. Ciao. Arrivederci. Pronto? Salute. Cin, cin. Salute. Esto son varios ejemplos de saludos formales e informales. Ok. Ahora vamos a ver cuándo se usa un saludo formal e informal. O sea, aquí tenemos un ejemplo de frases. Que eh, la primera frase es formal, la segunda es formal e informal. Okay. Por ejemplo, Buongiorno, señor Rossi, ¿cómo está? Ven, señora Martelli, ley, ley está por usted. Cuando se ve un ley escrito con letra mayúscula, L-E-I con mayúscula, significa usted. Entonces, esta es formal. Okay? Sería: Buenos días, señor Rossi, ¿cómo está? Bien, señora Martelli, ¿y usted? Okay. En, en caso contrario, por ejemplo, informal, por ejemplo, Buongiorno, Lucia. ¡Oh, chao, Marco! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Lucía! ¡Oh, hola, Marco! ¿Cómo estás? Otra frase, por ejemplo. Buenas noches, amores. Buenas noches, caras. Buenas noches, amor. Buenas noches, cariño. Eh? Porque, como he dicho antes, se usa solamente para darse la buena noche. entonces eh? solamente para la noche. Però altro esempio del salve, che antes stavamo parlando del salve. Per esempio, si può usare paraformal o parainformal. Perdone che è scritto form, però la prima è informal. Salve, mi chiamo Giovanni, e tu? Quando si usa il tu, il tu è strettamente informale. Okay. Salve, mi chiamo Giovanni Rizzo, e lei. Cuando se usa nombre y apellido, en ese caso, la, la frase diventa automáticamente formale. En formale uno se puede decir el nombre. Mi chiamo Giovanni, y tú? Yo me chiamo Monica. Salve, mi chiamo Giovanni Rizzo, ¿y la persona para contestar? Sono eh, Monica Raspanti. Piacere. O mi chiamo Monica Raspanti, piacere. Quindi la seconda frase è strettamente formale, okay? quando si usa il lei, il nome e il e apellido. Solamente con il nome si può essere anche tranquillamente per informale. Okay? Luego, per esempio, come risentirci si può usare sia per formale che per informale por ejemplo, la primera frase, ciao Mario, a risentirci. Sería, ciao Mario, hasta pronto. Es okay? informal. Mientras, por ejemplo, si se si habla con una señora eh, que se conoce o, comunque se, le, se da de usted, se da de ley. A risentirci, señora Rossi. Adios Mario, sta pronto? Ok. Ossia. Okay. A, ri, a risentirci. Ciao Mario, risentirci, la prima frase è informale. A risentirci, signora Rossi, quando gli vi ha servito l'appellido, signora Rossi. C'è con la signora, ok? Usted. La risposta... Puede ser, adiós, Mario, hasta pronto, ¿eh? por ejemplo. Y entonces, eh, este formal. ¿eh? Bueno, esto es un ejemplo de cómo yo hago las clase. Eh, entregaré un material didáctico. ¿eh? Entonces, con el material didáctico eh, podemos seguir el libro, podemos escuchar audios y entonces se aseguro que va a ser divertido la clase va a ser muy linda y bueno os espero numerosos y respeto numerosi <risa> e, nos vemos pronto chao chao a tutti